carnales, ¿cómo están? Sean bienvenidos a el podcast de Canal 49. Esta, esta vez, este, no es un en vivo, ¿no? Ya, ya probé el en vivo, yo creo que a muchos les gustó, eh, es algo que voy a estar considerando, ya que empiece la temporada y pues este, pues igual y se pone chido, ¿no? Pero vamos a, ya tenía yo la inquietud desde cuando de empezar a platicar con, con banda eh, Niner, con banda, este, que le sabe a todos estos temas, ¿no? Igual y hasta mucho más que yo. <risa> y este, y estos son unos carnales que yo quiero mucho, bueno, en esta, en esta ocasión está un... un uno solamente, este con el que pues quiero platicar una, una plática amena de Niners a Niners de carnales. Quiero saber también muchos puntos de vista, ¿no? Y siempre estoy con mis monólogos y, y nada más es de aquí para allá. Me he estado retroalimentando mucho de ustedes, de, lo, de sus opiniones, de lo que piensan, de cómo ven. Y pues ahorita quiero hablar con gente que considero yo pues, todavía más expertos, ¿no? Entonces, este, pues bueno, quiero, quiero platicar esta noche con, o este día, tarde, noche con el señor... Eh, Dani del Empire Jalisco. ¿Cómo estás, hermano? Este ¿Tal, Pablito? ¿Cómo andas? Pues mira, aquí ya eh, intentando hacerle al, al Empire Jalisco 2.0, ¿no? <risa> no es en vivo porque a mí no me salen esas cosas y es como... como es mi primer este, <risa> experimento de estos. Pues la neta, este, feliz, feliz, ¿no? Y, y, y dándote la bienvenida aquí a Canal 49. ¿Cómo estás, hermanito? Cuéntanos. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, Pablo. Eh, un gusto el, el, el estar aquí platicando contigo aquí en Canal 49, que, que pues nosotros también somos fans de, de ahí del Canal 49 en YouTube. Eh, y muy agradecido por, por la invitación. Digo, ya, ya ya recibimos invitaciones mutuas, entonces aquí ya somos como de la familia. Sí, no, carnal, pues yo, yo con ustedes creo que he estado dos veces, ¿no? Dos dos platiquillas, ya nos aventamos ahí. Sí, dos, tres veces haciendo allá. Sí, sí, he andado por ahí y de repente me doy mis vueltas, ¿no? Cuando están transmitiendo y ahí les hago sus comentarios, este, y, y, y está bien chido, a mí me gusta mucho porque ustedes, este, tienen como una vibra bien chida y me retroalimento mucho de, de todos ustedes, siempre me gusta ver de lo que están hablando porque de ahí luego saco temas, yo les dije que les iba a piratear cosas y la neta sí lo he hecho. <risa> ah, pues no pirateamos aquí, Eso es, es, todo es de Niners al final de Cuen. Todos hablamos de lo mismo Sí, la neta es que sí este Pues mira, carnal, esto, esto es más como una, una plática de cuates, ¿no? Que es lo que intento hacer, ¿no? A lo mejor no tengo todo un script y todo un orden Como yo veo que ustedes lo tienen así bien, bien armadito Así pero parece, más... pero no, no siempre <risa> <risa> Siempre se la van improvisando Pues esto sí está bien improvisadote La neta es que no tengo nada, pero Es como si te invitara yo a mi casa Y, y a platicar de los 49ers, ¿no? ¿Cómo ves? entonces por ahí están ya tus redes, no ahí, ahí van a aparecer las redes sociales de, del Empire Jalisco. Si me volteo tantito para acá es porque ahí tengo la pantalla, pero tenemos que es Niner Empire 49 49@gmail.com. Supongo que ahí los contactan. Niner Empire Jalisco.com, que es la página del Empire. Eh, en Facebook están como Niner Empire Jalisco, en Twitter están como Niner Empire Hall y en Instagram están como arroba Niner-Empire. ¿Estoy correcto? Modas correctas. Perfecto, pues ahí pueden encontrar al Niner Empire. Y pues vamos a empezar con eso, ¿no, hermano? Me gustaría eh, eh, que me platicaras tú cómo, cómo nace este club de, de, en Jalisco, cómo nace esta familia del Empire en Jalisco, a quién se le ocurre, cuánto tiempo tienen, etcétera, etcétera. Sí, fíjate, fíjate que el, el, el club inició, si no estoy mal, por allá del 2018, 17, 18, eh, con tres personas, cuatro personas que se empezaron a, a reunir y, y bueno, pues empezaron el, el gusto, ¿no? Se dijeron, oye, pues aquí le vamos a los 49, ¿por qué no nos juntamos a, a ver los juegos y demás? Y, y así fue como, como empezó por allá este Checo, David, el tío Uli y, y algunos otros que se empezaron a, a acoplar. Ya para la temporada, fue en el 2017, para la temporada 18, eh... Ya se empezó a mover un poco más ya con redes y todo. Y se empezó, al menos yo por mi parte, empecé con ir a una foto oficial del inicio de temporada por acá en la ciudad y de ahí pues empezar a ver los juegos. Ah, ese año yo me acuerdo que estuvimos rondando en sedes diferentes para ver los partidos porque no, no encontrábamos lugar como estable. Y bueno, no fue una temporada tan buena tampoco el 2018. Y ya para el 2019... Eh, te, terminamos el eh, pues ya como consolidando el, lo que fue el club ya metiéndole más como más intensidad a redes y, y demás se ha ido evolucionando un poquito esta esta parte del club y ahora creo que ya somos bastantitos ya movemos un poquito más ya no nada más es el ver los juegos ya hacemos este ya jugamos tochito ayer tuvimos partido de pretemporada para para este torneo de 2022 eh, llevamos de repente ayuda con algunas asociaciones de niños y bueno pues ahí van saliendo el podcast que, que como bien platicabas que, que hacemos los una vez a la semana ahí estamos cambiando los días por necesidades laborales pero bueno ahí ahí este estamos en el podcast y bueno poco a poco ahí estamos moviéndole un poquito más a, a lo que es el club y bueno pues como, como sabes bueno pues mucha gente que, que te ve y nos saluda aquí en el en NMP en en Jalisco no, pues qué chido, carnal. Sí, eso te iba a preguntar qué días son, porque yo luego me hago bolas, luego me meto y no los veo y luego de repente me aparece <risa> la notificación y digo, ah, ya están. Y y ya me y meto a ver de qué están hablando, ¿no? Pero. Fíjate, pero, que, pero fíjate que inició el. el Recordarás que empezamos con, con. Que inclusive le llamamos diferente. El caso era, se llamaba Huesco Show. Ah, y y, lo y era, los hacer, viernes, ¿no? era los viernes en aquel entonces y después lo movimos a los miércoles por, porque bueno, se nos cruzaba lo del el jueves por la noche de los partidos, dijimos no, pues vamos ahí a trazadores, lo movimos a miércoles y el miércoles lo estuvimos manteniendo durante ya, ¿qué será? Pues desde 2020 que empezamos con el, con el podcast, después cambiamos el nombre, ya se llama Bambagniner Cast y ahora por necesidades de, de entre laborales y tocheras, pues lo lo tuvimos que mover a los martes y a partir de esta semana estamos en los martes y yo creo que un buen ratillo vamos a andar ahí en, en, en martes 9 de la noche en Facebook del club Niner Empire Jalisco. Órale, pues ahí está banda, miren, ya saben, los martes ahí va a estar el Niner Pie de Jalisco, ya la neta sí, sí se los recomiendo, métanse a verlos los martes ahí en la página de Facebook, Niner Pie de Jalisco. Se ponen chidas las pláticas, este, todas desinhibidas, lo, lo sueltan todo como va, y, y la neta es que eso está, está bien chido y se agradece como fanático. Ah, y, y, y, y Pablito, pues como me ha tocado ver en tu programa, o sea, el chiste es de que también comenten, pregunten, este y, y, y no, no tenemos la verdad absoluta. A final de cuentas también la, la opinión de todos cuenta, ¿no? Eso es lo más importante, hermano, ¿no? A mí también me pasa en el canal que de repente se me vienen a la yugular porque así como que piensan que lo que yo digo es, es lo único que cuenta y la neta es que no, yo sé que la calabaza un montón de veces, pero se trata de que comenten y de lo que comentan uno se va retroalimentando y uno va creciendo, ¿no? Claro, claro. Sí, la neta sí. Y mira, yo también te quería preguntar rápido del Empire. ¿Ustedes ya son oficializados? ¿Ya tienen su, su acreditación como Empire, como un club oficial? Sí, sí, sí. Eh, nosotros tenemos nuestro certificado de, de, del Niner Empire, que el original, bueno, pues está en San Francisco, y tenemos el certificado como, como club oficial del Niner Empire. Eh, recordar que el club, el equipo como tal, pues no, no es como que tenga club de fans, sino que un club es el que, eh, digamos, eh, envía los certificados de, de clubes oficiales del Nine Empire y, y el mismo club toma a ese club y distribuye Entonces su página aparece ahí, va a aparecer que, que estamos Aunque ya en su página no está nuestra nueva sede Pero bueno, ya ese es otro tema no, pues eso está, eso está bien chido, ¿eh? no, ahí está para la banda de, de Jalisco, y, y, y si no son de Jalisco también, yo ahí estoy agregado, yo ni no soy de allá, pero ahí me gusta estar en el chisme y viendo todo lo que postean, miren por acá tengo, inclusive puse la gorrita, mira, que me, que me hizo llegar el buen Satur, Junior este, el junior, el patrón, le dicen ustedes, ahí está la gorra de, del Empire Jalisco para la ocasión, y pues bueno, eso con respecto al Empire Jalisco y lo que están haciendo, ya se la saben, los martes ahí por las 8 de la noche, pueden ver eh, a, a estos carnales en el Ninercast, y pues pues bueno, verdad que estoy contigo, Dani, y esta, y esta plática de carnales, a mí me gustaría saber de ti. Eh, ¿Cómo empieza tu pasión por los 49ers? ¿Cuándo empieza? ¿Por qué empieza? ¿Y por qué elegiste a este maravilloso equipo? Fíjate, es, es, no sé qué tan rara sea mi, mi historia de Niner. Eh, yo, yo era aficionado de los deportes porque en casa pues era lo que se veía en papá, era lo que pues, no, nos inculcó así como mucho los deportes, y... Y de repente, pues tú sabrás, yo, yo nací en los 80. De hecho, nací un día antes del de Catch. Perdón, un día después del de Catch. El de <risa> Catch fue el 10 de enero. Yo nací el 11. Mira, tienes la fecha bien clara. Sí, sí, sí. Entonces, pues man, me tocó nacer en, ese, en esa época. no Obviamente, no vi los primeros campeonatos hasta ya como el 80. El tercero, creo que ya me tocó empezar a ver. Y. Cosa rara que, pues normalmente uno sigue lo que el papá o los papás en casa ven y todo. Pero el papá no veía mucho esto, aparte que en esa época, pues no no se transmitían tantos partidos, ¿no? Sí, no. Pero los poquitos que salían, pues empezaba uno a ver los jugadores, las jugadas y todo. Y me empezó a traer mucho, pues obviamente, la, la, la parte, me tocó la parte Montana Rice, Johnny Taylor, Roger Craig, eh, Ronnie Lott, etcétera, ¿no? El, el, el, todo Toda la, la, la, la buena época de los ochentas. Y ahí fue donde yo empecé a verlo. Eh, lo, lo curioso es que mi papá veía que yo me, me clavaba viendo los juegos y mi papá no le entendía. Yo apenas, obviamente, estaba entendiéndole al, al juego y, y se empezaba a sentar ahí conmigo. ¿Y a quién le vas? no? Pues a, a los 49, ¿no? Y terminó ahora siendo él 49, no a la inversa de lo que normalmente <risa> este, se da el, el, el hijo al papá. Ahora fue el apoyándome a mí y pues ya se quedó ahí también en, clavado con los Niners. ¿Pero a ti por qué te gustaron los 49 Digo, empezabas a ver a los 49 o la NFL, pero ¿por qué en, en particular los Niners? ¿Por, ¿Por Rice, por Montana, por y, ellos? Y por la, por la parte Montana, Rice, me tocó ver, digo, pues el comeback kid ¿no? El, el cómo... Tú veías el juego y podías ir apaleando y, y chido porque pues vas ganando y pues todo le vamos a los ganadores. Pero luego de repente había juegos donde van perdiendo y van perdiendo y resultaba que al final siempre tenían la, la posibilidad de ganar y, y terminaban dando la vuelta de partidos muy increíbles, ¿no? Y te dabas cuenta que era un equipo que era combativo, que, que no lo podías dar por muerto en ningún momento. Y sí, definitivamente pues los ídolos de la época, ¿no? Montana, Rice, Craig, Taylor, Ronnie Lott. O sea, toda, toda esa parte de, de, ya un poquito después Tom Bradman de ahí, de, de fullback, y pues todo, todo eso, yo creo que me tocó, creo que ya el juego contra Bengals, ya sí, ya me tocó verlo un poco más, y obviamente la zapatiza contra Denver, pues ya más disfrutada que nada, ya, ya de la de los 90, pues ya ni hablamos, ¿no? Sí, no, pues sí, ya vino la otra época de, de Steve Young. Steve Young, sí. Y, y Ricky Waters, etcétera, etcétera. No, pues sí, sí, sí. Calante, creo que nos tocó más o menos contemporáneos. Yo creo que soy más grande que tú, un poquito de edad, no sé, pero este, nos, tocó, <ríe> nos, nos tocó prácticamente Vamos. lo mismo. Y una vez que te agarras de este equipo, la neta es que ya no los sueltas, ¿no? Este es como, no sé, no sé, te enamoras. Sí. Pero este, te quería preguntar, ¿tú jugaste fútbol americano? O sea, sí lo practicaste eh, en forma. No, fíjate que, fíjate que lo único que me tocó jugar de. De chavito era... Bueno, la afición, como te decía, del, del, del fútbol, en Navidad, como mi papá veía que me clavaba, pues era, me regalaba baloncito de fútbol americano. En casa, pues eran este pamboleros. Yo crecí jugando fútbol y todo, Ajá. pero me gustaban los deportes en general. Entonces, en, en la calle era el tochito de, de tocado, pues, porque no teníamos ni banderas ni nada. Entonces, era... Los dos más grandes son los corebacks y los demás, pues a correr y a ver a quién se la pasan. Y el, la tráfico tocado y ya, ¿no? Eso fue lo, lo que me tocó a mí jugar, como, ¿qué te diré? Como hasta la secundaria, pero no, no me tocó la, la parte del, del equipado, como he escuchado que tú sí, a ti sí te tocó estar jugando equipado. Y ya después, ya recién que estuvo el club, que empecé a jugar Tochito Bandera, pero pues ya más, más por ahí, por andar con el club y todo el rollo. Chivas o Atlas, digo ya que estás allá y que no te, que te mucho. Quisieras que no le voy a ninguno de los dos. ¿Cómo es? No le voy al Cruz Azul, pero ah. si me a Chivas o Atlas, te diría que Atlas porque jugué en básicas de Atlas, pero... Ah, va, va, va. No, no es que le vaya yo al Atlas, pues. Bueno, era la pregunta obligada, ¿no? Pues viendo de Jalisco, <risa> y allá se dan hasta con la cubeta por esos temas, entonces tenía que sí, preguntar. Sí, sí, no, no, pues me tocó <risa> contra los de Chivas y demás, <risa> entonces pues, pues aquí en la, en la local, pues tendría que decirte que atlas, aunque bueno. Acá pues más se va uno con, con leones Ya cuando no quieres meterte en broncas Los leones negros que pues es de la universidad donde salimos Ah bueno pues sí Siempre hay como el comodino para no meterte sí, no en sí. problemas <risa> Está bien carnal y pues bueno Vamos a entrar en temas escabrosos no A mí me gustaría saber, digo sí los he estado Escuchando ahí en el Empire Jalisco a todos las voces Pero me gustaría saber Que le digas aquí a toda la banda de Canal 49 ¿Qué sabor de boca te dejó la temporada pasada? ¿Cómo te quedaste? ¿Qué piensas? ¿Qué...? qué ¿Qué resumen podrías eh, darnos de lo que viste el año pasado? Hijo, eh, que el, el sabor de boca en... En, en... en general, no, no, no del último juego, pues digo, perder está medio cacho, ¿no? Pero en general de la temporada... Fíjate que el, el, en general la temporada, digo, por ahí en, en las columnas que están en la página, yo, yo me atrevía a hacer una columna del, del, de la gira del adiós de, de Jimmy. Uh -huh. Y yo, yo pensando que... que... Si por ahí lo leen, verán que al final pongo que yo esperaba que, que terminara en, en, en el estadio de los Rams. Pero no, nunca pensé que iba a ser la final de campeonato. Yo pensaba que iba a ser en, en, la, en, el, en Super Bowl, porque ahí se iba a jugar el, el, el Super Bowl en Inglewood. Uh -huh. Y desde que empezó la temporada me pareció que iba, iba bastante bien y empezaron después problemas, lesiones. Empezó a la baja el equipo y cuando empezó a repuntar a, a media temporada... Empecé a creer que, que, que el equipo estaba para cosas grandes. Lástima que, que detallitos eh, no, no permitieron que, que, que se llegara por lo menos al Super Bowl. No podemos hablar de qué pudo haber pasado si, si hubiera llegado o no, pero el, el sabor de boca que me queda es que el, el equipo tiene por lo menos una base bien establecida, porque si te fijas, por ejemplo, en defensa ya está muy bien establecido la parte en línea, la parte de los linebackers, se están reforzando en la parte de los defensive back, entonces la defensa yo creo que está muy bien plantada, inclusive mejorando un poco lo que, lo que cada año se venía viendo, que siempre pedíamos corners en, en, en la secundaria y demás, creo que ahí se apuntala bien, y en la ofensiva pues sabemos que... Que siempre el tema De, de boca de todos es el, el coreback A mí me parece que, que Jimmy Lo ha hecho bien y, y mientras estuvo eh, Tenía para hacer cosas grandes Lo tuvo y, y creo que esta temporada ya no, ya no va a tener esa oportunidad Pero aunque lo critiquen Me parece que fue lo mejor que, que tenía el equipo Para, para hacer y, y, y la verdad es que Yo no le reclamaría nada Tampoco muchos cuando se quejan de que, oye, que el último, ¿cómo lo traían? Pues sí, también la línea cuenta, ¿no? Y no, no, no se gana con un solo jugador. Me, me quedo con, un, con una pizquita de, de, de, de que estuvimos cerca. Creo que esta temporada se puede revertir eso y, y que se va, se va a hacer algo más que lo que, que, lo que venimos haciendo estos últimos años. O sea, digamos que, que en general te quedó un buen sabor de boca de lo que pasó el año pasado, Yo creo que sí, en cuenta, tomando en cuenta que en algún momento pensábamos que ni a playoffs, ¿no? Yo creo que sí, en el balance general, en el balance general, yo creo que, que buen sabor de boca. También recordemos que varios de los juegos que se perdieron se perdieron de últimas series, o, o, sí. o en jugadas que dices, no, no, no puede ser, son imposibles, o son extrema, eh, no, no puede ser que suceda eso, ¿no? Entonces, creo que partidos muy ganables que no se ganaron. Y al final, pues, no no no cuenta si llegas invicto al playoff. Cuenta lo que haces en el playoff. Exacto, sí. Yo creo que... Y ese es el tema, ¿no? Yo creo que fue bien contrastante la temporada en ese sentido porque se perdieron juegos como el de Titanes que parecía que se podía ganar y, y luego se le gana a los Rams en la semana 18, un juego que parecía que no íbamos a poder. Entonces, yo creo que ese balance es el que nos, nos, nos tiene como un poco esperanzados este año, ¿no? No sé cómo veas tú. Sí... Sí, sí, si te fijas, si te, eh, esta temporada va a ser complicada porque nos toca jugar contra los cuatro de la Oeste de, de la Americana que vienen caña, bastante sí, pesados, se sí. armaron bastante bien. Y confío en que sea más la parte del, de la experiencia que ya tiene el equipo como armado, porque si bien los otros equipos se han estado armando también, algunos de ellos están estrenando coaches y jugadores que a lo mejor no han jugado juntos, etc. Y en nuestra división, pues ya sabemos, no, los Rams... El voladito que tenemos con, con los Cardinals y yo creo que Seattle ahorita va a estar en por lo menos un par de años en reconstrucción, entonces creo que ahí lo peligroso es confiarse, yo creo que más allá del de equipo contra equipo debería de ganarse, hay que jugarlos porque luego de repente los más fáciles terminan siendo los más difíciles y, y entonces yo creo que ahí la clave con Seattle va a ser no confiarse y los otros dos con Cardinals es un volado, no sabemos cómo, cómo vengan porque de repente nos tocan en, en época que vienen arrasando y luego de repente se caen. Y con, con los Rams creo que es más como la estrategia del juego, no, no importa cómo vengan en, en la temporada, casi siempre terminamos ganándoles. El juego cambió, entonces se les debió de haber ganado, se tuvo para ganar y detallitos que, que faltaron que no voy a mencionar, pero eh, creo que con los Rams hay un poquito de, de ese chip de, de, de ganarle siempre. Entonces, basándonos en división, en los contratos que vamos a jugar, creo que un poquito más fuertes, que son la división oeste de, de la americana, Creo que vamos a salir fortalecidos de, de esos partidos y, y se va a tener que Tener una campaña ganadora para llegar a playoffs Yo creo que ese, ese, ese es el punto no Y estás mencionando algo Bien, bien importante que pues, ya hemos hablado Todos creo que es pues, esto de la línea ofensiva Creo yo que es el punto que más eh, Nos tiene preocupados ahorita Basándonos en, ese, en, esa, en esa cuestión y en, y en lo más probable Es que Jimmy G el, si no se va ahorita En algún punto se tenga que ir y que Trey Lance Va a tomar las riendas de la ofensiva ¿Tú crees que con eso, con una línea ofensiva tan endeble como yo la veo y con Trey Lance tomando los controles, crees que nos alcance para llegar a playoffs y un poco más allá? Mira, yo creo que a playoffs nos debe de alcanzar y dependerá mucho de cómo se llegue al, al playoff. La temporada pasada, como lo platicamos ahorita, empezamos ganando, luego la baja... Y se terminó fuerte, entonces creo que por eso ayudó mucho que en el playoff también se empezara pues, a hacer triunfos, ¿no? Que se, le, se va y se le gana a Green Bay en, en, en la tundra y, y obviamente el, el juego en Dallas, o sea, jugando siempre de visitante, bueno, excepto el último que fue, fuimos locales en, en, en el ibis en el del Sur, pero al, al, final, al final creo que eso ayudó mucho, que el equipo cerró fuerte. Entonces sí. dependerá mucho de, de si nos toca entrar al playoff Cerrando fuerte o, o yendo a la baja Lo que va a definir si, si Nuestro playoff va a ser bueno o no Creo que la teoría Si a mí me dices la teoría es que probablemente Se empiece flojo por la inexperiencia De, de Trey Lance en, en, en la liga Por lo que bien dices de la, de la parte de la línea Pero si se empieza a adaptar Y la línea empieza de alguna manera A, a guardar un poquito esa, esa Esa bolsa Creo que se puede llegar a grandes cosas es, un, es una incertidumbre muy grande porque a, hablan de que, de que por ejemplo Aaron Banks ya va a estar listo para jugar no jugó la temporada pasada el centro no sabemos si, si vayan a traer a alguien más, todo parece indicar que va a estar eh, Jake Brendel que no sabemos cómo vaya a estar en, en, en el juego y el lado derecho pues eh, es un volado porque es, es lo que hemos adolecido desde 2019 o antes y no sabemos cómo venga de la, de la lesión, ojalá que venga bien, que aumente un poquito su peso, porque al final, eh, antes de la lesión, eso de estar más delgado, lo ayudaba a salir en las, en las coberturas de carrera, pero no a defender el pase, entonces creo que tiene que hacer un poquito ese balance, y, y por el lado de del guardia de derecho, no sé, porque también se se draftearon varios linieros ofensivos y no sabemos quién vayan a, a, a cubrir esa línea, ahorita mencioné nombres de los posibles que pueden empezar pero igual y en los entrenamientos termina ganando otro, ¿no? Entonces es un volado porque no, no sabemos qué también bien vengan, el único de experiencia pues va a terminar siendo Trent Williams. Es lo que te iba a preguntar, este... ¿Tú cómo viste el draft? ¿Te gustó el draft? ¿No te gustó el draft? ¿La agencia libre? O sea, el off-season en general de los Niners, ¿cómo, cómo lo calificarías ahorita, carnal? Yo, yo le daría, como califican los gringos, yo, yo le daría un B. Y voy a lo siguiente. Eh, si bien se, se, se draftearon varios jugadores eh, de línea ofensiva que se necesitaban... No sé si los tomaron muy abajo, no de tanto renombre. Uno no sabe de ellos, por eso tienen los scouts. Ojalá que su visión sea mejor que la que nosotros damos en opinión. Eh, la verdad es que yo sí pensé que iban a agarrar un, un, un pass rusher o algún liniero defensivo. Y sí. no sabía quién, pero alguno de los que estuviera libres Y, y no, no, no fallé tanto, no le re tanto con Drake Jackson. Espero que sea, si no igual, por lo menos parecido al, al nivel que trae Nick Bosa. Y el recambio que traemos en, en la defensiva Creo que es muy buena el, La agencia libre No sé si notaste que el, el equipo Era de los últimos En, en, en special teams uh -huh. Lo primero que empezó a, a contratar Fue uno, un coach nuevo Y empezó a traer jugadores De, la, de, la, de, de, de, de equipos especiales Que a su vez también pueden ser parte del, De los equipos ya sea defensivos O ofensivos y creo que les pueden sacar provecho En ese sentido me parece que fue bueno no les doy el A porque creo que sí hizo falta, no sé, ir por algún centro, JC Twitter o algún otro antes de los que estaban disponibles. Nos podemos pelear o no por, por si Carvarius Ward va a ser el, el, el que queríamos o algún otro de los que se fueron. Me parece que fue, fue una buena contratación. Habrá que ver cómo, cómo rinden el equipo. Y, y pues nada, el, el, el complemento draft con... Con la Agencia Libre me parece que como para un B... B más, raspándole un poquito, pero... De ahí en más, pues habrá que esperar cómo, cómo resultan ya en la liga. Sí, y yo, yo coincido contigo, creo que fue un B... Yo hubiera esperado un poquito más, ¿no? Y yo, yo sí me quedo con ganas de, de, mi, de mi famoso siempre guardia derecho... Que nomás nunca llega y, y... y, no, y no me lo conceden... Pero este, pero yo, yo también le daría un B... Yo, yo no sé, tú cómo veas... Yo siento que este, este año hasta donde pueda llegar el equipo... Va a ser en gran parte por la defensa. Hablando de la inexperiencia de Lance, no, de, este, de estas incógnitas que todas tienen con la línea ofensiva, yo tengo, tengo la esperanza de que se logra liberar a Jimmy, lograr un trade o, o cortarlo y ahorrar una, algo de lana, se pueda traer a alguien en la línea, pero yo creo que va a cargar la, la, la defensa a, a, al equipo como tú mencionas, yo veo bien sólida la frontal, los, los dos esquineros y si tal vez no sea el mejor tándem, York Ward y no lo pueden hacer bien y atrás pues la salida de Tart, no creo que nos pegue tanto con Ufanga y con eh, eh, Tarvarius Moore, pero mi problema es, eh, y lo que me anda dando mucho vueltas en la cabeza son las lesiones, ¿no? Si alguno de los dos esquineros que tenemos titulares se nos llega a lesionar, creo que por ahí puede empezar a haber problemas y es un tema que nos ha estado pegando mucho en las últimas temporadas. No sé cómo tú veas tú, este tema de las lesiones, hermano. Sí, es complicado. Fíjate, platicábamos el otro día respecto a los regresos en el, en el cast, de que quién pensábamos que pudieran ser los regresos de, de, de la temporada, ya sea por baja de juego o por alguna lesión. Y dentro de los nombres que mencionábamos era. Buscamos que, que Jevon Kinlo regrese bien para que supla la parte del gordito que, <risas> que nos fue a Denver. Eh, creo que la otra parte importante, Jason Berrett y, y Mike McGlinchy, que, que vengan bien, son los regresos que más quisiéramos que, que regresaran bien en, en, en condición física. La, last, lastimosamente dicen eh, Jason Berrett dio su mejor temporada en una temporada mala del equipo. Ojalá que que vuelva otra vez como en, en su momento, regresó en 2020 y tengamos un Jason Berrett como el 2020 para que, que nos rinda. Infortunadamente, el, el, eh, su, su historial de lesiones es bastante amplia y, y no podemos saber si lo va a estar. Ahora bien, tenemos a Carvajal Ward, que no se lesiona mucho. Emmanuel Mosley, que relativamente también es sano. Creo que si no está, si no está Berrett, va a estar Mosley. Y habrá que ver si a Embry Thomas y a, y a los chavos nuevos que trajeron, eh, también está Divo Linoer, a ver si reaccionan de lo que fue la temporada pasada esta y los que trajeron en el draft, pueden medianamente pueden sí. cubrir esas rotaciones que, que en algún momento se puedan dar, un voladito porque realmente no, no es como que se hayan contratado en rondas muy altas o que se les espere mucho, pero no sé, por ejemplo, un Embry Thomas que empiece a cubrir la, la posición del Shark, que también se fue y, y no sé si lo van a alternar con Mosley para, para hacer el níquel. Creo que si, si empiezan las lesiones, volvemos a, a tener una temporada como la pasada. ¿no? Yo estaba pensando ¿Es incluso en la posibilidad de poner como esquineros titulares a, a, a, a este, Emmanuel Mosley y a, a Charvarius Ward. Y, y hasta estaba yo pensando que pudiera jugar el níquel Jason Barrett. Me parece que es bien rápido y podría un poquito hacer las funciones de, de, de Kayvon Williams. No sé cómo ves tú. P pudiera ser. Yo, yo la verdad es que lo que me ha tocado leer o, o ver ahí en los videitos que de repente ponen en redes y demás. Ahí con los compañeros del, del 49 en español y demás. Eh... Creo que no lo, han, no lo han considerado como tal. Creo que han metido más a Embry Thomas como Nickel, ya buscando, creo que, tomar esa posición. La verdad, desconozco. Creo que el, el, el fuerte de Berbeth de es, es su, su press cover. Entonces, no sé si lo vayan a meter a, a, a Nickel por su experiencia, habilidad y demás, o su, su energía con la que juega con el, el nivel. Pudiera ser bueno que, que lo metieran como Nickel, empezar a hacer disparos y demás. Habrá que ver cómo lo, lo utiliza Demi en ahora que vuelve la lesión, no sabemos cómo, cómo venga. Todos hablan que va muy bien McGlinchy, va muy bien King, lo va muy bien Beret. Hay que esperar qué es lo que dice la realidad y los entrenamientos van a empezar a verse más cosas. Ahora yo, yo digo, pensando en eso, ¿no? Y un poquito viendo la división, que hace rato ya lo comentabas, este, pues vamos a enfrentar cuerpos de receptores bien bien difíciles este año, ¿no? Y por eso es por lo que me preocupa un poco la, eh, eh, las esquinas. Que si recordamos 2019, cuando se llega al Super Bowl, pues con la presión que metía la frontal, pues las esquinas o el perímetro aguantaba bastante bien, ¿no? Yo creo que es algo que se puede emular este año, pero, pero no sé, por ejemplo, tengo una pregunta muy en específico hablando de la división, un poquito dejando de lado el perímetro. ¿Tú crees que vamos a estarle peleando a los Rams el primer lugar o que nos vamos a estar peleando con los Cardenales el segundo? ¿Tú cómo ves? Híjole, es, es, es complicado. También recordar que aunque los Rams sueltan unos y, y meten otros, no sé cómo le hacen también ahí con su, con su cap y demás, pero bueno, ahí están siempre contendientes. Creo, yo espero que sea más con la parte de, de los Rams... Ese es mi, mi deseo, pero va a depender mucho de la evolución que tenga Trey Lance. Esa evolución de Trey Lance va, va, va, va a ser lo que nos va a dar si vamos a pelear con Rams o vamos a pelear con los Cardinals. Una ventaja que tiene, una de las ventajas que tiene Trey Lance, a pesar de su línea dubitativa, porque no sabemos cómo vaya a venir, es que por lo menos tiene más piernas que, que Jimmy. Y entonces sabemos que ha habido corebacks no nos vemos tan lejos los, los Mahomes los los Russell Wilson y algunos otros que en su momento tuvieron que sobrevivir en sus ligas en sus conferencias más por lo que tenían que salir rolando o, o por sus piernas que tenían habilidad que por lo que su línea le descubría no mm -hmm. creo que algo importante que tendría que ser el, el el staff de cocheo es que debe establecer el ataque terrestre como en los últimos años buscando arroparlo. No sé si recuerdas el, el año pasado, por ejemplo, uh, digo, Treiland no fue de los que inició como titular, el resto de los drafteados en, en, en ronda uno iniciaron como titulares, y el único que arroparon fue a Mac Jones. Uh -huh. Temp, al sí, sí, sí. corredor, y, y sí, sí vas a lanzar, pero van a ser pases más cómodos, o ya uh -huh. cuando las defensas están esperando las carreras, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, sí. Si, si, si Shanahan empieza a roparlo de esa manera No sé si recordarás el partido Contra, contra Arizona, donde lo puso a, a hacer un corredor más Creo que eso no fue una buena manera de arroparlo Contra Houston empezó Medio estilo Arizona Medio estilo no, y en la segunda mitad lo empezó a soltar Como, como un, un play Como si le hubieran dicho, este es tu playbook De primera mitad, y este es el que utiliza Jimmy, utiliza este para la segunda Y empezó a tener un poquito de, de Más libertad como para para poder manejar el juego y se vio bien en, en, en ese partido. Quizá no es no sea un un buen sinodal eh, Houston Pero por lo menos es, se, se vio que Es diferente el playbook que le dieron en segunda mitad Si lo empiezan a ropar Creo que puede ayudarle a, a Trey Lance A que empiece a agarrar confianza Y entonces ahora sí pueden usar optativas Con, con el nuevo coach de corredores Creo que van a empezar a utilizar más Los, los pases pantalla que, que veo mucho que utilizaban En, en, en, Charger, en Chargers y en, y en Detroit Con, con Anthony Lynn y hay, y hay muchos corredores para hacerlo Entonces por ahí si empezamos a, a buscar esa, esa parte, le va a ayudar mucho. Y, y el cañón que tiene de brazo también, empezar a soltar a los, a los receptores que no los estén esperando a ta, a, en, en, en la zona corta, va a ayudar. Habrá que ver qué playbook le dan a, a Trey Lance en, en el principio. Si esto marcha bien, creo que podemos pelear con, con Rams. Sí, fíjate que yo coincido contigo. Eh. Yo creo que es el punto clave, ¿no? independientemente de la línea ofensiva. Y es que también por ahí pasa. Si queremos tener un ataque terrestre sólido sin línea ofensiva, pues va a estar medio cañón. ¿no? Yo espero que esta línea al menos logre. Si no le puede dar tanta protección a Trey Lance, pues con las patas va a poder salir. ¿no? Pero que sigan eh, siendo dominantes en la corrida. Yo creo que eso sí puede arropar muchísimo a Trey Lance. Ahora, eh, hablando de esto, yo quisiera saber tú cómo ves es, es, esta situación. Mira, yo ya llevo rato viendo a, a Shanahan analizando un poco él cómo ha desa intentado desarrollar corebacks y la neta es que, pues, al menos en San Francisco no le ha salido. No sé cómo veas tú, me gustaría saber tu punto de vista. Porque ni ni Mew Lens ni Vedar le salieron y yo sentí que Jimmy G, de cómo llegó a cómo terminó, fue teniendo un retroceso. Yo no sé si Shanahan o Scangarello, quien vaya a estar, sean los indicados para desarrollar un coreback como Trey Lance tan chavito. Este... Y, y ahora que se fue Mike McDaniel y no tenemos coordinador ofensivo, al menos en el papel llegó este señor Anthony Linn, se llama de... Lynn. Ajá, este, que será como su mano derecha, pero no tal cual coordinador ofensivo. Yo no sé si Shanahan se va a volver a ahogar solito tratando de controlar el equipo y la ofensiva y si esto le pueda beneficiar al desarrollo de, de Trey Lance. ¿Tú cómo ves? Ojalá que no se ahogue. Y, y algo positivo que, te, que, que tenemos en esta temporada es que... Ya, ya no tenemos escangarelo. Yo no digo que sea bueno o malo lo que haya hecho con, con los corebacks. Eh, eh, el que está ahorita ya es Brian Grease. Entonces, ah, sí, entonces creo, que, creo que vamos a ver qué vuelta le da. Yo creo que lo trajeron también en gran parte para desarrollar esa parte de, de, de lanzamiento, de, de su técnica, movimientos y demás en, en la bolsa. Porque creo que lo que se busca es que que Treyland sea un coreback de bolsa y que sea claro. utilizado como coreback de bolsa de manera que puedas de manera sorprender a un, a un equipo contrario cuando hagas las optativas, cuando hagas la red option, cuando tengas que salir por piernas y que no sea un ya sé que es, es un Lamar Jackson 2.0 y que me va y que me va a estar siempre corriendo. Por eso es que creo que van enfocados en hacer un coreback más al estilo Josh Allen que un Lamar Jackson. Y creo que Brian y es para lo que lo trajeron, para buscar que, que Trey Lance haga un quarterback de bolsa más que de, de carreras, obviamente sin dejar de explotar sus habilidades de, de físicas, ¿no? Sí, y ahorita estuve viendo, por ejemplo, a Trey Lance, ¿no? El, el otro día yo aquí en, en el en vivo que hacía, eh, me preguntaban que... ¿Con quién veías similitudes a Trey Lance? ¿Con qué coreback lo compararía? Este, hablando de... No nomás de ahorita, ¿no? Históricamente, yo daba ahí algunos nombres, pero me gustaría saber tú ¿Con quién compararías a Trey Lance como coreback o quién te parecería que sería el, el arquetipo más parecido a él? En este momento, mira la, la, la primera y que la gente seguramente te, te debió de haber dicho y, y seguramente muchos ahorita los que, los que te vean te van a comentar no, es que se parece mucho a Colin Kaepernick no lo ¿Sí? sé, digo Probablemente por la potencia de brazo que tiene, las piernas y demás uh, Colin Kaepernick también estaba en esa, en esa transición de tener que ser un coreback de bolsa y, uh -huh. y bueno, ya lo demás es historia, pero no nos vamos a meter en ese rollo Voy a ser el primero que se les venga a la mente a todos Yo en este momento, yo lo veo más como un Josh Allen que como un Colin Kaepernick porque no sé si te diste cuenta que después del juego de Arizona, donde lo pusieron a correr, correr, correr, correr, en el otro ya no, Bolsa, aunque tenía espacio para correr, no buscaba correr, sino buscaba primero el, el, el lanzar, por ahí el pase que le tira a Divo Samuel, fue una jugada donde sale Rolando y tira cruzado, que tenía yardas y yardas para correr, y no salió a correr, sino buscar el pase que, que fuera mejor, entonces pues creo que se está mentalizando a, a, a que su primera opción tiene que ser lanzar y no salir por piernas. Y creo que eso le ayuda a parecerse un poco más a Josh Allen que a, que a Colin Kaepernick, o, o en su momento a, a Robert Griffin, que, que de repente pudiera ser lo que lo, asocia, lo asociamos con, con el hecho de que estuvo con, con Kyle Shanahan. Yo creo que esos son los más cercanos. Seguramente hay otros más que, que, que nos pudieran... Venir a la mente, Michael Vick, eh, Lamar Jackson, aunque Lamar Jackson me queda claro que es más, más correr, correr, correr, eh, y no sé qué otro se, se me venga a la mente, esos son los principales que, que, que pondría en la mesa, para mí el más cercano ahorita, Josh Allen. Sí, y creo que con más piernas, ¿no? A mí, a mí se me figura mucho a este señor Randall Cunningham, no Randall sé Cunningham si sí Sí, sí, como sí. Que, como que tiene ese arquetipo. Yo espero que no sea tan correlón como dices, como Cunningham y que sí tenga... Pero Cunningham tenía un, también un cañón y, y tenía buen brazo, ¿no? Por ahí le faltó un sí. equipo con Filadelfia, pero por ahí podría ser... En Minnesota tuvo buenos, buenos, buenos años, pero nunca, nunca dio el, el siguiente paso. Yo siento que le faltó equipo a Cunningham y siempre le faltó ataque terrestre, ¿no? Por eso es por lo que siento que acá eh, Lance está más cobijado en ese sentido, como bien mencionas. Ahora yo no sé si tú has visto, por ejemplo, Shanahan, no sé qué tan enamorado está del proyecto De su padre, de, de, de Mike Pero yo siento que... que yo, si, yo siento, ¿no? A lo mejor son mis loqueras Pero yo luego siento que él... Quiso emular un poco este Montana Young con Garoppolo y Lance, ¿no? O sea, obviamente guardando las, las proporciones, no le salió su Montana y siento que con Lance quiere encontrar algo muy, muy parecido a Steve Young, ¿no? Y a la ofensiva que manejaba eh, su, su padre. Esta ofensiva que corre con pases cortos costa oeste... Pero un coreback que, a pesar de que Young podía usar sus piernas, como bien mencionas, siempre era primero lanzar el balón, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y, y digo, fíjate que no me había puesto a analizar que, que la, la parte montana, Young, eh, Garópolo, Lance, pero es muy cierto, ¿no? El, el cómo, cómo combinar la parte del, del coreback ya muy plantado, que, que bueno, en los últimos años, pues Montana, obviamente, cada vez más. Eh, evitaba salir y, y demás Y el caso contrario con Steve Jones, Que sabías que, que te podía salir Por piernas en cualquier momento Y creo que fue un, uno de los Que evolucionaron en esa parte La, la liga y Digo, Randall Cunningham eh, Steve Jones y algunos otros después Ya se vinieron más ese tipo De, de, de corebacks que corrían Pero Steve Jones era de los de, En su momento de los que empezaron Con, con ese estereotipo y como bien dices, pues nunca dejando atrás que su, primer, su primera actividad era ser el coreback el que lanzara el pase y no tanto el que saliera corriendo y, y le funcionaba bastante bien. Entonces, si, si lo logra hacer, pues aguas porque tener... Fíjate, teniendo una ofensiva tan, tan poderosa donde, donde puedes poner a Elaya Mitchell... Esperemos que venga bien Trey Sermon y que Price sea lo que, lo que se habla de él, pero aparte tienes a un Jamichael Hasty y luego si no te gustó ninguno de los cuatro está Wilson y si tampoco te gustó ese metes a Divo Samuel y si no te gustó ese empiezo a jugar con optativas y salgo con el, con el coreback. Creo que se vuelve un arma bastante, bastante... Eh, peligrosa y que para los equipos leer eso va a ser complicado, no no olvidar lo, lo digo tristemente eh, como ha habido jugadores que dicen no sé en qué momento decidieron cambiar su, su ofensiva porque nos estaban volviendo locos con las con, las, este, con los motion que traían y, y el ataque terrestre nos estaban volviendo locos y cambiaron y nos dieron nos, nos dieron la facilidad, ¿no? Entonces, uh -huh. mientras no dejen de hacer eso, ellos no van a saber con quién van o, o hacia dónde van. Ahora, súmale que creo que yo, yo creo que Brandon Eju va a empezar a, te, a, a lucir más con, con el brazo de, de, de Trey Lance. Trajeron a Danny Gray, que creo que lo trajeron específicamente para decirle, vete para allá porque quiero quiero que me jales a los esquineros y a los safety's y voy a correr y en el momento en el que vea que ellos jalan hacia adentro, ahí te va el balón porque sabemos que tienes velocidad y brazo no creo que le vaya a faltar, entonces creo que ese es todavía abrir más el espacio y esa gama de, de, de herramientas que va a tener el equipo, esperemos que la línea de tiempo para hacer todo esto que estoy diciendo pero creo que herramientas va a haber para, para que el playbook de, de Shanahan sea todavía más, más amplio, como, dice, como en las caricaturas, ¿no? que, ya que suban el nivel de, de Sayajines o de como sea lo que, <risa> lo que tienen y que vayan evolucionando también. Ojalá yeah. que, sí, que sí sea así como un Steve Jones 2.0 mejorado. Es lo que esperamos todos, por ahí también pues, el Cero miedo, ¿no? Jalando todas esas Abriendo más espacios a George Kittle Entonces sí puede ser una ofensiva Poderosa, si la ofen si la línea Yo creo que lo hace decentemente ¿no? Y fíjate, ojalá que sí sea así, porque también También ahorita que mencionas a George Kittle Sabemos lo que es lo, lo bueno que es este en las trincheras, pero ojalá que también ya la línea empiece a mejorar para que él no tenga que ser un liniero más, sino que también pueda salir a, a recibir pases como en, en sus primeros años que rompió récord de yardas en, en una temporada y, y jugando con Mullens y con CJ y ahora con, con mejores corebacks pueda lograr tener mejores temporadas, que ya no haya lesiones. Creo que eso, eso podría ayudar, Espere, esperemos que sí. Yo espero que sí, porque sí, este año estuvo creo muy amarrado eh, Kiro tratando de ayudar en, la, en, la, en las labores de bloqueo, ¿no? Y no pudo lucir tanto por ahí, ojalá este año se le abra más. Y, y, y hablando de esto, ¿no? De que empezamos de, de, de, de, de Trey Lance. Yo sé que hay, hay mucho hater ya de, de, de, de Trey Lance, así como hubo millones de hordas de, de, de haters de, de Jimmy Garoppolo y como bien mencionas, pues no lo hizo tan mal. Ya empezaron las hordas de, de haters de... De, de, de Trey Lance y no ha jugado un solo partido en, eh, eh, <risa> de temporada regular. Yo a mí me gustaría. ¿Tú qué le dirías a toda esta gente que dice que ya está diciendo que Trey Lance es, es un fiasco y es un bust y que nos va a llevar a, a tiempos muy oscuros? Pues mira, ¿qué, qué les diría? No, no voy a cambiar mucho el discurso de lo que les decía con Jimmy. Eh, es el mejor jugador que teníamos para cubrir esa posición. Pues claro que lo era. Porque cuando estuvo CJ, cuando estuvo Mullens, con los mismos jugadores. No pasó nada, y con. Y con, con Jimmy se llegó a un Super Bowl, se llegó a una final de conferencia. Eh, así, de los números, así de sencillo, los números, así de los números, ¿no? Uh -huh. Ahora con Trey Lance, hay que ser pacientes. No, nadie tiene la varita mágica ni la, ni la bola de cristal para saber qué va a pasar con, con ellos. Y tampoco depende solamente de, de él. Eh, atinada, muy atinadamente creo yo que en alguna de las entrevistas que le hacían a, a, a Trey Lance respecto a las críticas que tenía. Eh, muy, creo yo muy atinadamente él decía, bueno, yo no me puedo enfocar en lo que las críticas ni de la gente, ni de los reporteros, la prensa en general, etcétera me hagan, yo me tengo que preocupar, primero por yo desarrollarme a mí y, y, y convencerme a mí mismo convencer a mi staff de coaching y a todos los que están en el locker room, a esos son los que tengo que convencer y a los que tengo que quedar bien con alguien es con ellos, y denotas pues como el, eh, su, su parte de liderazgo ha estado creciendo sin jugar. Sí. Entonces, si, si eso lo logra convertir en liderazgo en la cancha, en, en buenas ejecuciones, empezar a, a tener mejores lecturas, obviamente el, el, el potencial de brazo, el, el playbook que le den, etcétera Si te fijas, una combinación de muchas cosas que nosotros no podemos adivinar si le va a ir bien o no. Pero siendo un jugador drafteado en el pick 3 global, Debe traer algo. No creo que se, no creo que haya sido tan malo. Y en los dos partidos que ha jugado, digamos, que, que ha iniciado, yo le vi cosas buenas como para poder desarrollarlo. Vean a todos los demás corebacks que iniciaron En la temporada pasada que fueron picks 1 Y no los vi tan bien Pero también sus equipos no les ayudaban tanto Entonces creo que tiene mucho Que ver esa combinación, San Francisco tiene equipo Para, para ya empezar a evolucionar Y creo que esa es la diferencia Por ejemplo con un con un Wilson Con un eh, Se me fue el nombre pero el coreback De Chicago eh, Justin Fields justin fields Con mismo Sunshine De, de, de los Jaguars que ¿Cuál es su problema? No es, que sean, no es que sean del todo malos, sino que no tienen equipo para competir tanto, entonces creo que en el caso de Trey Lance la, esa es la diferencia, que tiene un muy buen equipo, que lo puede arropar y, y hacer lo que ejecute bien y que empiece a avanzar, a agarrar confianza y como te decía hace rato, si, si logramos que Trey Lance se, se embale ya al final y que ya sus errores que tenga, como todos lo van a hacer, o lo, lo siguen teniendo algunos ya experimentados, que los errores sean no tan costosos, que sean en juegos que ya no estén tan complicados o que no impacten en el marcador, etcétera Pero los va a cometer para que tampoco se le dejen ir a la yugular a la, a la primera. Eh, como, como todo jugador nuevo o no nuevo va a cometer errores y nosotros como fans creo yo que nuestra tarea es apoyar al equipo y no estar eh, criticando. Seguramente para eso el, el dueño tiene un... un un equipo que está evaluando a, a, a todo su staff, tanto de coaches como de jugadores, y ellos tendrán que tomar la decisión no, nosotros no, no nos queda más que apoyar y yo creo que al que esté en la cancha si está Trey Lance o si está Jimmy o si llega el, el Mr. Irrelevant o quien sea que pongan, pues hay que, hay que apoyarlo yo espero que le vaya muy bien a Trey Lance y no va a ser un boss porque tiene cualidades buenas, se le ve liderazgo todos hablan muy bien de su parte emocional, su parte de aprendizaje en, en, de los playbooks. Entonces, mismo eh, Jerry Rice comentaba, no sé si fue hoy o ayer, que él veía bastante potencial, que no parece que fuera un coreback un de primer año como titular, porque bueno, obviamente es su segundo año, pero no, no como titular. Entonces, creo que es más el hate que, que, que tira la gente de la faithful que, que lo que la faithful <risa> la failful, así como le pusieron a sí. usted, está bien chido ese nombre, sí hermano, yo, yo estoy de acuerdo contigo y dijiste la palabra clave para mí, que lo he estado mencionando desde hace mucho tiempo a todos los que me preguntan, pues es paciencia, ¿no? ¿Mm? Eh, porque, porque me dicen, es que no, es que es que Trey Lance ya tiene casi casi que hacernos campeón por todo lo que se pagó por él y, no, y creo que no están entendiendo que el proyecto de Lance como bien mencionas, ni es el de Lawrence ni es el de Fields, es algo a, a, a darle tantito más de tiempo para que pueda desarrollar todo el potencial que, como, como, como lo vemos, pues los coaches, los directivos, los scouts vieron en él, y, y, y yo creo que es un proyecto a, al menos a un par de años más para ver realmente quién es Trey Lance no sí tú mira te, te pongo un ejemplo yo sé que yo sé que tú eres tú eres este alguien que te gusta mucho como juega eh, el, el señor eh, diría Jera el señor Yamerito Rogers así que, que para mí no es un mal jugador pero tampoco es como que yo le, le alabe todo, porque también comete errores y demás, y sí, claro. no, eso no le quita que sea bueno, también lo, lo debo de aclarar, porque lo, no, es que tú estás en contra, es hate, no, no, no, eh, se le reconoce lo bueno que es y todo, pero sé que tú, que tú este, lo consideras como dentro de los mejores jugadores de, de la liga, ¿Cuánto, ¿cuántos años tardó Aaron Rodgers en ser titular? Sí, no, sí, de atrás aprendiendo de Fred de Favre. Y el, y el caso más reciente es Patrick Mahomes, ¿no? Que no se ¿Ah? les olvide, estuvo tres añitos atrás de, de Alex Smith. Y Alex Smith tampoco era para mí el gran coreback, pero estuvo aprendiendo, estuvo aprendiendo con un gran coach como es Andy Reid. Y los resultados ahí están, ¿no? Y mira, tú, tú lo acabas de decir, quizá Alex Smith no era el mejor coreback de, de la liga, pero era un coreback que te ejecutaba bien y, sí. y tenía, tenía las formas que era lo mismo que hacía Jimmy y, y con y con Alex Smith Kansas City llegó a una final de conferencia. O sea, uh -huh. si te fijas, las comparaciones quizás sean eh, distantes, pero en, en cuestión de eso es no tengo el mejor coreback de la liga, pero tengo un coreback que me está ejecutando y que le puede mostrar o enseñar de alguna manera a mi coreback con el que voy a, a jugármela en el futuro. Y ahí está el resultado. Entonces, ...por ahí va la situación, nada más... ...tampoco vayan a después que si... ...que si Trey Lance empieza a fallar en algunas cosas... ...oye, oh, ustedes nos dijeron en el programa... ...de Canal 49, ah, sí. va a ser igual que Mahomes... ...y no, no, no va a ser un Mahomes... ...él tendrá que ser un Trey Lance... ...sí, exacto, sí, exacto, lo acabas de decir así... ...perfecto, ¿no? Y es que sí, siempre se nos vienen... Eh, ...todos, es que tú dijiste que... y ...no, pues es que... Empe ...como empezamos, ¿no? O sea, lo que uno dice... ...uno cree, lo que uno piensa desde nuestra ignorancia... Pero eso no quiere decir que el día de mañana puedan cambiar las cosas, ¿no? Inclusive uno pues, cambia de opinión eh, de una semana a otra porque vas viendo diferentes cosas, cómo se van moviendo, ¿no? Y, y es parte del deporte y es parte del desarrollo de los, de los jugadores y de la franquicia y todos los factores que intervienen de un partido a otro entre malas decisiones de, de los coaches, entre arbitraje, entre lesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, hay muchos factores y de repente se nos se nos hace fácil y conozco a varios de, de mi mismo club eh, que lo más fácil es decir hinche Jimmy o hinche coreback para no ponerle un nombre al, al que esté. Pues entonces uh -huh. es eh, lo, lo que se me hace triste es que de repente queramos eh, crucificar al que al que se equivoca no eh, y, y los que son pro Jimmy. Eh, festejando cuando está bien Pues qué chido porque el equipo va bien Pero los que no son pro Jimmy Esperando que se equivoque para crucificarlo y si, juega, y si Jimmy se lesionó Y está otro, el que sea, el que me digas Los haters de Jimmy Queriendo que le vaya bien Y el otro, los, los pro Jimmy eh, En extremo Queriendo que le vaya mal al que está suplente No, no se trata de eso, es apoyar Al que esté en el campo porque al final sí. somos Niners, no somos Jimmys, ni, ni Treylands, ni Newlands, ni quien sea que, que esté o estuviera en el, en, como, como líder de coreback. Infortunadamente, normalmente la gente en general piensa que solo el coreback juega y si no tenemos el mejor coreback del equipo no va a ganar nunca. Sí, tienes toda la razón, hermano. Yo, yo estoy al eh, en, en 100% contigo en todo eso y también lo he mencionado, ¿no? Y, y lo he platicado con amigos. A veces dentro de toda esta failful como le llaman, eh, hay mucha banda que, que, que pareciera que no quiere que gane el equipo, ¿no? Lo que quieren es tener la razón. Eso. O sea, quieren que Jimmy Garoppolo se equivoque para tener la razón, o quieren que Trey Lance juegue mal para tener la razón y les importa un comino en los resultados del equipo, ¿no? Y eso es lo que a mí a veces me parece muy triste, sobre todo en las redes sociales, que yo la neta luego ya procuro no meterme tanto porque, híjole, se, se, se pueden volver muy, muy tóxicas, carnal. Sí. Sí, sí, sí. Pero mira, al final es apoyar. Te, te, te puedo poner un ejemplo que me, a mí me pasó. Eh, en algún tiempo yo yo consideré que, que Jimmy Ward estaba sobrevalorado por el equipo, le habían pagado mucha lana y no había dado resultados en el equipo. Y la verdad es que yo decía, no, no le paguen a Jimmy, mejor en aquel entonces mejor páguenle a DeForest Bogner y ¿Eh? nivelen o algo, ¿no? Sí, yo estuve igualito que cosa, tú. Que Terminó callándome la boca y subiendo su nivel Y haciendo las cosas mejor Y qué bueno, me da muchísimo gusto Que Jimmy Ward hoy sea de los mejores Safeties que estén en la liga Que le paguen lo que merezca y que, y, que, y que el equipo le vaya bien No importa que yo lo haya Criticado antes y hoy me tenga que retractar y decirle aplausos porque está jugando bien. Yo prefiero eso, que me calle en la boca jugando y haciendo eso y no me voy a regresar al, ah, sí, pero hace dos años se lesionó un año y, y nos costó tanta lana y falló en esto y en el Super Volta. No, porque al final de cuentas lo que vivimos es el presente y si le está yendo bien, qué chido. Sí, yo, yo, yo soy igualito, o sea, por ejemplo, yo no sé si lo saben, supongo que sí, y el buen Satur sí lo sabe, <ríe> yo, yo soy no, no anti kinlow pero a mí nunca me gustó Kinlow desde que lo seleccionaron, no ha dado los resultados, se la ha pasado lesionado, pero yo la neta... Sigo esperando que ojalá este año sea el, el Kinlow del que todos me han hablado y que me calle el hocico. Yo voy a ser el más feliz si un Kinlow este año me calla la boca porque yo no voy a ser el que diga Ah sí, pero, pero los otros años no hizo nada. No, no, no. Yo quiero que me calle en la boca como bien mencionas Jimmy Ward. Yo también fui de los que decía Jimmy Ward no sirve, se la pasa lesionado, cobra mucho dinero y me ha callado la boca, y de alguna manera también el señor Arik Armstead este año que lo movieron al, al centro de la línea, también me volvió a callar la boca, ¿Sí? y creo que de eso se trata, ¿no? Reconocer... Yo, yo, yo la boca fue solo Montomas. <ríe> ese no. <ríe> ese, ese mejor ya ni hablamos. <ríe> Pero mira, bueno, carnal, ya para no Extendernos tanto, te quiero hacer rápido Rápidamente eh, unas preguntas Este, la primera, y esa es como Bien obligada, tu jugador favorito De la historia de los 49ers, fácil Jerry Rice, eso El GOAT, vientos eh, El jugador Que ha pasado por San Francisco que ya Nunca más quisieras volver a recordar Que pasó por San Francisco y no quisiera recordar Híjole Tan tan tan no los quiero recordar que no los recuerdo, ¿eh? <risa> pero pues, te pudiera decir un, un Jet McKinnon de los más recientes para no irme a la historia de, de, de, de todo esto, sé. ¿no? Ok, perfecto. Y por último, hermano, antes de, de ya despedir este podcast, no sé ya cuánto tiempo llevamos, pero a mí se me ha ido muy rápido y he estado sí, muy a gusto sí, aquí, la neta. Este, yo sé que es muy temprano en la temporada para, para hablar de estas cosas, pero si tuvieras que dar un pronóstico de, del equipo récord. El lugar de división Y hasta dónde po podría llegar el equipo Ahorita como lo ves Híjole Yo puse mi récord ya en, en uno de los casts Lo hicimos juego por juego No recuerdo cuál fue el, mi, mi récord Que puse, pero yo fui muy positivo Y creo que solo se pierden a lo mucho Tres juegos Ok. Estoy siendo Entonces, muy positivo Pensando que Trey va a evolucionar pronto Va a ser así eh, dirían, dirían mis amigos del, del Nine Empire allá de, de, de San Francisco, pues mi, mi pronóstico tendría que ser eh, 17-0, pero sé que algunos no se van a ganar, tendría que decir que sería un 14-3. Okay. Para mí, si, si hacen arriba de 10, para mí es muy bueno, positivo, pensando positivo, yo digo que va a ser 14-3, arriba de 10 juegos ganados, me parece que va a ser muy bien, y va a pelear la división con los Rams. Inclusive, Habrá que ver después cómo, cómo va con la conferencia, porque la conferencia nacional creo que no está bien en esta temporada, creo que está disminuida en cuanto a, a sus equipos, creo que fuera de, los, de la División Oeste, fuera de ahí Green Bay y Tampa, y ya no veo mucho más. Uh -huh. Por ahí dicen los vaqueros que vienen con todo, ¿no? ¿Y que, y que no saben lo que se van a encontrar este ah, año. Sí y llevan veintitantos años diciendo. <risa> ya sé, hermano, ya sé, es, es, es un chiste que lleva 27 años, pero bueno, vamos, claro. a ver, vamos a ver la nueva versión de este año de los poderosos Cowboys. Este... Pues ojalá y no nos equivoquemos. <risa> <risa> ojalá, carnal. Y pues bueno, eh, último ya juego de México. ¿Qué te parece? La, ¿Qué te pareció la noticia? Vas a estar ahí, vas a intentar estar ahí. y Híjole. ¿Qué onda? Pues la, la noticia, pues obviamente como como buen mexicano y que sabemos que pues va a estar acá, eh, bastante buena, eh, sobre todo en el sentido de que hay mucha gente, yo, yo he tenido la fortuna de, de poder ver juegos de los 49 en el estadio y, y es otro es otro boleto que verlo ya es más, lo más cercano a verlo en el estadio es verlo en Sky Gamers con el Niner Empire Jalisco, pero verlos ya en vivo es, es, es muy distinto, toda la atmósfera, el ambiente, etcétera, y sobre todo me, me dio mucho gusto por aquellos que no tienen la oportunidad de ir eh, o que no han tenido la oportunidad por alguna razón, que, que puedan venir, obviamente... Voy a buscar tener mis boletos, eh, esperamos que sí si conseguir, ya ve, ya, ya nos tocará. Por ahí, no sé si viste el cast del más del martes, pero ten, tuvimos una noticia, eh, todos los que tienen, digo, por aquí, si, si nos ven los de Canal 49, ahí eh, hay una noticia que todos los que tienen Game Pass del año pasado y tienen activado su renovación automática, les van a dar un día de preventa especial para ellos. Y les van a vender dos boletos Entonces si alguien de ustedes De los que nos ven aquí en, en, en tu programa de Canal 49 Tiene el Game Pass Contratado de la temporada pasada No desactive ese, de, ese botoncito O si no lo tenía activado, actívelo Porque le, le, van a, le va a llegar un código Para que pueda comprar sus dos boletitos y que pues ya tenga asegurado su, su entrada al, al estadio Para que ya estén, ahí estén listos Y bueno, los que no, pues estere, estemos pendientes ahí con, con los cuates que tengan tarjetas Banorte y demás <risa> sí. Los de las preventas Y a estar pendientes Ah, esas fechas son 15 de agosto Entonces pendientes mm. porque esa es la fecha que marcaron para, para los la que renuevan ¿Mm? Sí, sí, sí, así es pues sí hermano, pues bueno, esperemos alcanzar yo la neta he estado viendo precios desorbitantes para palcos de veintitantos mil pesos, este, están hablando de precios bien manchados yo también por ahí ya supe que la preventa ya es a partir tal vez del 6 de agosto empiece la, la preventa va norte no sé qué tan cierto sea yo también voy a perrarme a conseguir boletos, pero pues ojalá podamos estar por ahí, podamos saludarnos, conocernos en persona y hacer una fiestota ¿no? Claro que sí, claro que sí, ojalá nos toque nos toque ahí ver y, y de lo que decías del los de los precios exorbitantes de de los palcos, híjole eh, y, y infortunadamente luego hay quienes pues tienen tienen el billete, ¿No? Y, y ni siquiera son fans y, y, y demás, y obviamente los oportunistas pues venden muy caro esta parte, ojalá que que sean, no sean tan manchados con con la reventa, porque yo sé que va a haber mucha reventa de de esto, que no sean tan manchados con la gente, porque hay, en verdad hay mucha gente que no tiene tanto recursos económicos como para comprar un boleto en reventa y a lo mejor no tuvieron la oportunidad o, o, o no alcanzaron por alguna razón a comprarlos en las ventas en, en, en línea y que no sean tan manchados con ellos. Eh, y espero también encontrar, si me toca reventa, que no se manchen conmigo. <risa> eh, pero que sí, eh, nosotros hacíamos una plática precisamente ahí con el, con el patrón, con Junior, que de las veces que nos ha tocado ir, hemos gastado menos de lo que de lo que nos quieren vender un palco, o sea, sí, sí. precios como de 25 mil pesos por persona y digo, no, oye, me, me, me he gastado este, 15 mil pesos por por ir a vuelos, rentas de coche, boletos de, de, del estadio, boletos de, de takeovers, de, te, de, de tailgate, o sea, te estoy hablando de un paquete muy completo en zonas del estadio yo creo que bastante buenas detrás de, de este donde están los las, los postes y demás. Uh -huh. Y que dices, oye, si yo viajo a Estados Unidos, me sale diez mil pesos más barato que ir aquí a Ciudad de México, porque ahí nomás estoy hablando sí. el puro palco. Todavía tengo que trasladarme. Bueno, nosotros que somos de Guadalajara, pues trasladarnos a Ciudad de México, eh, ver hospedaje. Los que no tengan familia, pues a buscarle Y transportarse en la ciudad Etcétera, etcétera, entonces todo sí. Es todo un rollo, ¿no? Y, y creo que sí se están Manchando bastante con esos precios, espero que Sea ahorita porque todavía no salen A la venta y que le empiecen a bajar Ojalá eh, que sí, sobre todo porque hay mucha gente que quiere estar ahí, ¿no? Y mucho ojo ahí también, ¿no? Yo voy a avisarle aquí a toda la banda que ve Canal 49, por ahí he estado leyendo que ya empieza a haber fraudes, ¿no? Empieza a haber sí. gente que quiere eh, chamaquearse a la banda y que ya tienen lugares de palcos y, y les están robando su dinero, pónganse abusados, con quién hacen trato, eh, con quién contactan, que sí sea real, porque si no les van a robar su dinero, entonces pónganse abusados, ¿no? Sí, sí, sí, definitivamente ahí, pónganse trucha por ahí en las redes de... de... Sí del Empire de, de México están publicando por ahí Germán que, me, que mencionaba hace rato, creo que anduvo publicando también algunas imágenes de, de algunas personas que han detectado con, con esos fraudes y pues independientemente de esas u otras, pues pónganse atentos ahí que no los vean a querer chamaquear Así es hermano, pues mira, ojalá nos veamos todos por ahí, ojalá alcancemos, si ustedes alcanzan, pues ahí apártenme dos, y si yo alcanzo, pues ahí les aparto unos diez <risa> y ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero pues si pueden venir, acá van a ser bienvenidos en la Ciudad de México, acá vamos a hacer una fiesta, estoy seguro. Muchas gracias. Este, y pues bueno, un gustazo señores, miren, aquí estuvo Canal 49, primera entrevista en la historia de Canal 49 con el buen Dani padrinazo de esta sección, esperemos que nos vaya chido, eh, ya saben que, que, que está el Empire Jalisco, eh, lo pueden seguir por allá, y pues danos tus redes sociales nuevamente, hermano, Es este, claro, eh, toda la información. Claro, claro, mira, yo, yo no uso Instagram, pero bueno, ya tú mencionaste las la redes sociales de, de Instagram, yo personalmente no la uso, ¿da? pero en el club hay quien la maneja del Niner Empire Hall, eh, en Twitter, Niner Empire, ah, permíteme, déjame te digo, para no errarle aquí, es Niner Empire Hall arroba Niner Empire en Twitter, en Facebook como Niner Empire Jalisco, eh, nuestra página de, de internet, Niner Empire Jalisco, punto, eh, arroba, no, arroba y nomás, eh, Niner Empire, ¿Sí? Niner Empire, ¿Sí? Niner Empire Jalisco punto com, y por ahí creo que tenemos correo también, Niner Empire Jal, eh, arroba gmail punto com, y por ahí por pues, si nos quieren contactar también, y bueno, es más rápido en las redes sociales que, que en correos y demás ahí está todas las redes, ahí está en la pantalla hermano, así que no te preocupes, ahí las van a leer, entonces, a toda la banda de, de Jalisco, de que Niners canten por allá, únanse al club la neta es, es, son unos carnalazos todos ellos eh, no tengo luxo de conocerlos en persona pero hemos platicado y la neta es que es gente bien apasionada del equipo, que lo quiere, que se quieren entre ellos que hacen unas convivencias bien chidas, yo he visto sus fotos, sus videos, regalan ahí cosas, hacen toda una fiestota, domingo tras domingo, o jueves o lunes, los días que juega San Francisco, entonces síganlos y si no son de Jalisco también síganlos, yo los Sigo y la neta es que hay mucha muy buena información y mucha muy buena vibra con toda esta banda. Mi querido Dani, muchísimas gracias por haber estado en Canal 49, en esta versión del podcast de entrevista. Me gustaría que despidas a, a, a esta transmisión como se debe, y al último, el buen grito de Goniners. Perfecto, perfecto. Mira, pues antes de, antes de la despedida, muchas gracias antes que nada a Pablo por, por la invitación. Eh, no dejen de ver aquí, denle su like al, al, al al programa, al, al, al programita aquí de, de Canal 49. Obviamente, invitarlos a que sigan nuestras redes. Muchas gracias, de verdad, Pablo. Eh, un gusto, ya sabes, cuando quieras, acá está tu casa en en, en par Jalisco. Y, como bien dices, el grito de guerra. A las tres, hermano. Una, Una dos, dos tres. tres. ¡Go Niners! <risa> Abrazo, cartables.